Ah, media yo en representación de la, de la Sociedad de Nefrología, de todos los socios, del, uh, del directorio, eh, voy a un poco a, a, a tomar la palabra y hablar unas cosas que son muy importantes. Entonces, a nosotros nos, nos importaba mucho destacar un poco tu trayectoria, tu carrera, tu valentía, la, la perseverancia, es la palabra, que tuviste para uh, seguir tu sueño eh, partiendo allá en un trabajo, en una región muy alejada, con falta de todo, siempre muy dedicada a los niños, que son tu gran pasión, y especialmente a la nefrología pediátrica, que insististe, la seguiste, y lograste formalizar una beca, que terminaste con un éxito importante. ¿ya? Entonces, esto para nosotros no es menor... Eh, nos llegó mucho la situación, yo además tuve la oportunidad que pudimos trabajar juntos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Ahí sí. la, pand la pandemia más encima ahí, ¿eh? todos disfrazados igual, hicimos la pega que había que hacer. Y tengo que reconocer que esta situación en realidad la llevó a la sociedad a la doctora Germán, que es muy amiga tuya, ¿ah? ¿eh? Sí. Y ella, ella nos mandó una carta, que, no, que tiene una carta muy importante, que quisimos destacar. Y por eso queríamos, ella, que, ella no pudo estar presente ahora porque tenía un viaje con la mamá, una cosa importante, familiar. Pero nos dejó un video para mostrarte. ¿Te parece? Por bueno, favor, ¿podemos mostrar el video de la doctora? Es un privilegio que mi ejercicio como nefróloga se haya cruzado en la ruta de la doctora Amelia Espinosa. Y saber que hoy la Sociedad Chilena de Nefrología reconoce un nombre pionero en la salud renal pediátrica de la región de Aysén, el nombre de la doctora Amelia Espinosa. Contarles que la Patagonia de Aysén tiene algo más de 100.000 habitantes, con un tercio de su población de carácter pediátrico. Un clima frío, por algunos llamado hostil con abundantes precipitaciones, vientos, humedad y temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius. Un hospital base, con más de 1.300 funcionarios y una única nefróloga pediátrica. Prístinos paisajes. Vamos a hacer un relato de una vida, una apología a la vida. Hacia el año 1954, cuando viene al mundo una niña, en el Santiago de esa época. Y más tarde, hacia el año 79, nace un estudiante de medicina, la generación dorada de la sede oriente de la Universidad de Chile. Con la mística inherente a esa década y a esa escuela, los sueños comienzan a abrigarse. Y hacia el año 79 ya se han dibujado definitivamente. Más tarde nace una madre, madre de Ángel Patricio, de Gabriela Amelia, de Agustín Iván, Andrés Alejandro y Luis Alfredo. Y más tarde, quien sería una abuela de seis nietos. Nace una pediatra que ingresa el 1 de enero del año 1981 al Hospital Regional de Coyhaique. Su mirada y orientación clínica está muy clara en la doctora Amelia Espinosa se dedicará de lleno a los niños y niñas de la región de Isé, obteniendo el reconocimiento por conocer de la especialidad de pediatría hacia el año 1987. Pero paralelamente hay muchos otros nacimientos, entre ellos el de una deportista, decidida a cruzar la Patagonia y cuanta frontera, frontera aparezca ante ella, surcar los suelos mediante su bicicleta, Condiciones climáticas hostiles a ratos. En fin, ella sabía lo que quería y lo cumplía. Una impronta en su vida. Y cuando nace una residente de nefrología, esto como los relatos de Luis Carroll, son como inversos. Porque la residente de nefrología nace ahora último, después de haber dedicado su carrera en pleno a la nefrología pediátrica. Bien, el ejercicio profesional de una vida desde el año de 1985 hacia adelante. Y más tarde, la génesis de un sueño que responde a, ¿y por qué no? Convencer al Servicio de Salud Aysén de la importancia de certificar una especialidad. Una residencia no fácil azotada por la pandemia. Y el desafío de iniciar una residencia formal cuando se ha forjado ya la vida y se cuenta con 64 años. Bien, si bien la pandemia pudo haber sido una bofetada, a su vez se concretó en la posibilidad de empezar el ejercicio nefrológico con otros bríos ya de vuelta en la región de Aysén. Un examen de título que es el compromiso de culminar la residencia y hoy, ya como miembro de una comunidad nefrológica, con el reconocimiento de la familia de nefrología. Así es entonces como esta apología se transforma en un canto de gratitud a la vida, pues sabemos que venimos a sembrar con nuestras acciones. Y queda claro, al conocer la historia de la autora Amelia Espinosa y su vida profesional, la impronta de su contribución en la salud renal de los niños y niñas de la región de ICE es de carácter indeleble. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Germán, muy bonito el video. Yo no me acordaba de la faceta deportista media, pero muy bien, ¿eh? la bicicleta ahí, ¿no? para todos lados. Y siguiendo un poco con, el, con la ceremonia, en representación de la sociedad de NEFRO, nos parecía muy importante. Por favor, los micrófonos. Pare, como, representante, como representante de la sociedad de NEFRO, nos parecía de, muy importante destacar tu valentía, dedicación, determina, determinación y perseverancia en, la, en el desarrollo, implementación y trabajo de la nefrología infantil en la región de Collaite y también el esfuerzo en lograr el título académico a pesar de todas las circunstancias adversas. Y es por eso que, en forma unánime, el directorio de la Sociedad de Nefrología te ha otorgado el título de socia emérita. Este, este, tú eres la única mujer hasta ahora galardonada con este premio y la cuarta socia en eh, tener esta distinción. ¿ya? este reconocimiento es muy válido, y muy valioso, y te lo merece por tu contribución y trascendencia eh, con, de tu trabajo continuo, muy profesional, desarrollada en los, en los niños de la undécima región. Eh, este, esto nosotros lo queremos manifestar y te quiero mostrar, no sé si podemos agrandar la cámara para que se vea un galvano, que tenemos para ti, que te voy a enviar, que te vamos a enviar, ahí se ve, no se ve, lo voy a leer. Eh, Sociedad Chilena de Nefrología. El director de la Sociedad Chilena de Nefrología reconoce a la doctora María Media Estimosa Burgos como socia emérita por su labor pionera en la undécima región dedicada a los niños con enfermedades renales. Diciembre 2022, Santiago. ¿Ya? Así que lo haremos llegar a la brevedad posible. Para que, lo puedas, eh, eh, para que lo puedas tener y compartir con la familia. Ahora, me gustaría escuchar eh, también la palabra de algunos de los colegas de la doctora Amelia. No sé si Jan, ¿tú quieres decir algo, por favor? Jan, estás con el muteado. Ya, ahora sí. Bueno, eh, muy... Emocionado y contento de poder estar en esta reunión. La verdad es que una tremenda iniciativa de la doctora Gelman, la verdad. Eh, yo, Amelia, la verdad es que la conocí en su pasada de diálisis acá en el hospital. Digamos, esa fue la primera vez que tuve contacto con ella. Y yo estaba en realidad bastante sorprendido de... O sea, y me preguntaba una y otra vez... Por qué estás acá, qué demostrada, porque eh, era un tremendo esfuerzo salir de Guyana y que eh, venir con todo lo que es tecnología hoy día y los cambios a todo nivel de, de, de lo que es la nefrología y, y, poner, y venir a ponerse al día eh, en la situación que Amelia está, que ella podría decir ¿Sabes? que ya terminé una cierta etapa de mi vida y ahora me voy a dedicar a no sé a cosas que también ella quería, un café ahí en Puerto, en Puerto Aiceno, por esos lados. Eh, sin embargo, eh, estaba acá, estaba acá, y me encontré con esta situación en la cual, más encima, la Amelia estaba... Arrendado, rend, un espacio de estar aquí en la casa de alguna persona cerca de, de mi casa. Así que me tocó que justo en, era invierno, bastante frío, y la, la pasaba a buscar. Nos íbamos juntos al, al hospital y pudimos conocernos un poquito más, más allá de, del KTB, del digamos. ¿no? Y, y una de las cosas que bastante me impresionó era el tema deportivo, efectivamente, compartimos una pasión por la bicicleta. Creo que me he caído más veces yo, en todo caso. Eh, así que eso significa que ha sido más prudente. Eh, y también, eh, en algún momento logramos ir a dar una, una vuelta acá en Santiago en bicicleta. Y conociendo también un poco de su vida, cosas personales. Eh, la verdad es que fue más allá de, como digo, de de la parte netamente académica y de lo que significaba el estrés que yo siempre sentí que era bastante importante para ella eh, a la cual de mi parte yo traté siempre y espero haberle transmitido eso de más que estimular o potenciar ese estrés tratar de bajarlo un poco y de que en realidad disfrutara más del del aprendizaje que lo que significaba el, el ir pasando estos diferentes eh, etapas, porque realmente era un desafío muy grande. Y lo logró, y la verdad es que pasaron los meses, pasó conmigo, se fue a otras eh, instancias, a otras pasadas, eh, entre medio la verdad es que vino la pandemia, verdad, eh, pero logró el objetivo, eh, logró sacar adelante cada cosa, y siempre me, ella... Cuando tenía dudas me llamaba, me mandaba algún WhatsApp o algo para poder de dónde estudiar, de dónde sacar alguna idea. Y la verdad es que, en retrospectiva, eh, es súper meritorio. Yo te felicito por todo lo... cómo te las jugaste finalmente. Y realmente es como una... Una forma de vida en la cual ejemplar, ejemplar, digamos, como para llevar a cabo en función del de cariño que se tiene por la profesión, por la, el trabajo, por los niños. Así que yo, feliz de haberte conocido en esta instancia, Amelia. Eh, hemos hablado más de alguna vez, coincide ahora que estamos en pantalla. Eh, y siempre mi, mi mayor cariño personal y también, como ahora parte del directorio de la sociedad, dándote, brindándote este reconocimiento que creo que es totalmente merecido. Cariño. Muchas gracias. No sé si puedo decir algo, me dejan sin palabras, la verdad, para mí. Una Por favor. Este. Así que les agradezco, no tengo más que agradecer. Amelia. Por favor, si quieres, dinos lo que tengas que decirnos, por favor, te estamos escuchando. Bueno, la verdad es que la beca fue algo maravilloso para mí, era un anhelo de toda mi vida, que había postergado por diferentes motivos familiares especialmente. Pero como yo les contaba a cada uno de mis profes, a varios, yo me enamoré del podocito en primer año de medicina. Así que era como mi, mi anhelo, yo disfrutaba viéndole prología, la verdad. Uno de mis otros incentivos fue mi hija, que tuvo infecciones urinarias, y empecé a estudiar, y le daban salía gente, sola, porque después formé un policlínico, y ya se me fue quedando chico el campo, porque empecé a seleccionar patología trasladar, llegaba con diagnósticos que yo no entendía. Entonces me di cuenta que tenía que estudiar más, y empecé a hacer mis pasadas en el calvo, los años 90. Me siguió quedando chico el campo, y después dije, no, voy a hacer la deuda nomás. Total, voy a ver si me resulta, si no me resulta, no importa. Y así fue como, como se gestó. Y la verdad, me tocaron circunstancias como la pandemia y otras cosas más, pero era como un gran desafío y muy, la verdad, entretenido. Sí, había estrés, pero la verdad es que más disfruté, porque fue como renovarme por completo. O sea, ver que pude entender todo lo que es computación, las aplicaciones. Me acuerdo del doctor Orojo que estaba sorprendido porque la semana siguiente me dijo, oye, prepárate esta ficha ya aquí está, ¿y cómo lo hiciste? Y entraste las fichas, otros tienen que hacer un curso para esto. Y dije, no, sí, a mí me resultó. <risa> Así que como que todo me salía, ya la última pasada era como súper agradable, la gente muy amorosa, todo. Muy buen, buen recibimiento. Yo creo que todos los profesores son un tesoro en realidad. Excelente profesor y gracias a ellos aprendí mucho. Solo agradecerle y la verdad no me esperaba esto, jamás me lo imaginé. La Lisa siempre revolviéndola con sus cosas, porque acá hacíamos reuniones clínicas entre las dos, nos llegábamos los pacientes, yo de niño adulto a ella, y hacíamos curso y jornadas, y había igual, lo pasábamos bien y la extrañaba después. después. Así que gracias, gracias, gracias, Inés, y gracias a que voy de mis profesores. Gracias. de nada, pues Amelia. yo creo que es más que merecido estamos todos aquí y pensamos lo mismo que te lo merece 100% no sé si hay alguien más que quiera decirle unas palabras a Amelia antes que concluyamos bueno por favor René doctora Espinosa, bueno yo no tengo el gusto de conocerla en forma personal efectivamente la hemos conocido a través de lo que nos contaba la doctora Gelman eh, pero creo que efectivamente ya fue, lo, fue capaz de transmitirnos no solamente a través de presentación, sino que con anterioridad, digamos, eh, su trayectoria vital. Y, y creo que efectivamente para nosotros todos, eh, y efectivamente para las futuras generaciones, usted es un ejemplo. Eh, para mí, no solamente porque haya hecho la beca, sino que porque justamente hizo nefrología eh, y dio a los niños justamente... En lugares donde efectivamente eh, no hay especialistas o no hay médicos que tengan la capacidad de, o las ganas de, de trabajar, más allá de que que sean especialistas o no. Eh, yo creo que ahora que tenemos más datos, le puedo contar que tenemos más nefrólogos en Chile, tenemos más de 300 nefrólogos, pero efectivamente la mayoría está distribuida en las zonas centrales o en las zonas donde hay universidades, como la la región de los ríos. Encontrar justamente especialistas y nefrólogos en la región extrema de nuestro país es difícil y complejo. Así que usted efectivamente ha sido un ejemplo de eso, de todo punto de vista. Y obviamente que el mérito que además, al ir viendo que podía, le iba quedando espacio para mayor aprendizaje, para aplicarlo en sus niños y en esta especialidad en particular, creo que eh, engrandece sus su capacidades y su mérito. Así que yo, al igual que eh, lo que han expresado justamente en este momento y, y también en, en, en, la, en, en la votación que se hizo, que fue unánima para que usted fuera elegida justamente su mérito, creo que usted representa muy bien a la mujer chilena, a la profesional y probablemente un, un ejemplo nefrológico a seguir. Así que muchas gracias. Muy bien. Ahí veo una mano levantada. Eh, eh, buenas. buenas tardes a todos. Eh, yo soy el doctor Rodrigo Verdugo, cirujano pediatra hola, del hospital hola. de Coyanque. Y junto a, a la doctora Camila Lambert y parte del equipo de... Ella es la jefa de pediatría del hospital actualmente. Y parte hola. del equipo de pediatría. Hemos, hemos querido estar acompañándonos en este momento. Eh, y dar nuestra... Eh, nuestro testimonio de compañía a Amelia, eh, la pudimos acompañar hace pocos días acá en la ceremonia que también se hizo en el hospital y eh, queremos transmitirle a ustedes en nuestros sentimientos de compañía, de agradecimiento por la enorme labor que Amelia ha desarrollado en la región, eh, en lo personal me ha tocado trabajar con ella eh, junto al tratamiento de muchos niños y el resto de nuestro equipo lo creo interpretar muy bien. Le deseamos eh, la mejor de eh, la situación para los, para los próximos semanas, meses y ojalá mucho tiempo, con mucha idalidad que está enfrentando ella por el trance difícil que está pasando. Nuevamente, nuestros cariños como equipo, en nombre nuestro y de todo el equipo, eh, no solo médico, sino también del equipo de colaboración, de enfermería, de TENS, que han trabajado muchos años con Amelia. Muchos cariños para ti, Amelia. Y las gracias a ustedes como sociedad, como rama, que están destacándola en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, doctor Verdugo. Eh, Mar Marcela Valenzuela, querido, también tenía la mano levantada. Sí. Marcela, eh, por favor. Yo quiero agradecer conocer a Amelia. Un gusto de verdad eh, verte y escuchar también todo lo que has hecho. Eh, yo a través de la ELI. Más o menos me imagino, puedo ilumbrar el trabajo en Coyhaique. Ella fue compañera mía de enseñanza media, así que nos conocemos hace muchos años. Y yo personalmente también estuve en Puerto Natales como internista, así que tapando un poco el hoyo de nefrología durante varios años. Eh, así que sí que lo que, lo que es trabajar, o por, por lo menos ilumbro lo que es trabajar en esas condiciones, y de verdad agradezco tu ejemplo de vida, eh, me siento muy contenta de conocerte, eh, te mando un abrazo a, a la distancia y espero que, que estés muy bien, y estoy muy contenta de que te puedan reconocer eh, en esta sociedad. Saludos. Muchas gracias Marcela. ¿Alguien más que quiera darle su saludo a la a Amelia? Perdón, ahí eh, no la conozco. Uh, Hola. Guarda. Guarda sí. Guardia. Hola, Hola. Yo, yo no soy nefróloga, soy pediatra. Y bueno, soy copera de, ah, de curso de América. Sí, y estábamos bueno. Yo feliz de participar y compartir esta tremenda alegría. Ella es una mujer súper tenaz, eh, eh, hormiguita. Yo trabajé con ella en Coyhaique los dos primeros años, el 81, 82. Y vi como siempre su gran eh, fortaleza, eh, a pesar que ella es una mujer que no es alta, ¿cierto? era una tremenda mujer con una fortaleza enorme y siempre el cariño a los niños. ¿ah? Y esa preocupación que siempre mantuvo y, y, y autocrítica para poder mejorar su manejo. Así que yo estoy orgullosa de ser su compañera de curso. Así que felicidad, Amelia. Un beso. Muchas gracias. Eh, ¿Flora? Hola. Hola, desde Frutillar yo también soy pediatra y soy compañera de curso de Amelia. Ah, mira. Le, estimo, le estimo un montón, estoy también muy orgullosa de todo, de todo lo que ha hecho. Eh, nos distanciamos ¿sí? cuando uno se recibe, pero siempre yo sabía que Amelia estaba en el sur, eh, con una tremenda responsabilidad, siendo ya pediatra dedicándose a la nefrología. Y lo más admirable fue que quiso hacer la beca cuando estábamos todos pensando en jubilar. Yo especialmente, lo único que quería era dejar de trabajar para jubilar y la Amelia metía en sus estudios. Así que Amelia, un, un abrazo, pero tremendo, tremendo. Eh, siempre fuiste un ejemplo a seguir, como dice Silvia. Era chiquitita, pero era la mejor alumna. Se sacaba puras buenas notas, eh, activa, eh, amorosa. La tenía todas. Así que Amelia, un abrazo fuerte, fuerte que estos este próximo tiempo sea lo mejor, lo mejor para ti. Que ante todo bien. Un abrazo. Muchas gracias. Amelia, en nombre de la sociedad. Bueno, te... Quiero volver a dar las gracias por todo tu trabajo y toda tu participación y tu dedicación. Y nosotros hemos cumplido con lo mínimo que te podíamos dar. No podemos más. Así que, escucha pues, te quiero mandar muchos cariños, salud y felicidades. Que pases felices, fiestas con tu familia. Y estamos para lo que nos no necesites. Gracias demasiado para mí. Así que un abrazo a todos. Nada más que decir. Chao a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias por participar. Thank you.